Bienvenidos a Mopy Legends. En este partido estaré jugando Ben como jungler. Y eh, tendré unos compañeros muy peculiares. Sobre todo Matilde. Eh, Matilde decidió jugar muy agresivo. Y tratar de volver un azul. Y sin ayuda, probablemente. Esta retribución sí. estuve a punto de ir por las esferas verdes, pero no vi dorado en el mapa, así que mejor no. Después de los dibujos, traté de conseguir un kill, pero se dio la fuga. vamos a tratar de conseguir otra kill antes de conseguir la tortuga vamos a, vamos a pelear por la tortuga De apoyar a mi compañero, pero aquí estoy tratando de hacer una teamfight cerca de la tortuga, pero mi amigo, mi amigo me ayuda. Es importante que derribuemos a, Han a Hanabi Para tener ventaja en la Team Flight like Ojalá tuvieramos un tanque ¿Qué este tanque de acuerdo No recorrer pensando que me quede aquí eso lo confirma, se me quedó bajo la torre porque es tan... voy a ir a ayudar a mi tanque um... de por otro, trato de no utilizarte infalible si sino de limpiar y seguir formando sobre Iraq, todo todo evitar que se No sé por qué quieren tirar bajo de una torre Bueno al menos alguien aprovechó la situación Prácticamente la hice yo de tanque de Focus, Focus Tank todo sale es y solo tank pero lo es matamos un tag y perdemos nuestro tank lo mejor no, ellos patieron un, un changuito Todavía está <tose> es que bueno, bueno, lo que importa es que tenemos salido. Recuerden suscribirse y darle like y, y déjenme sus comentarios que fin. Creo que ya sé porque el juego se llama Bang Bang. <risa> Nuestra mejor opción para ganar aquí es defender hasta que alguien del equipo contrario Cometa un error Como ahora Justamente como ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que priorizar El hacedor de en El ADC Eh, eh, bueno... Ahorita te tenemos la ventaja Pero tenemos que sacarlos de sus torres Y... ya no tenemos la ventaja Así que no dejamos correr Ganamos gracias al D-Rot. <ríe> si hubiera atacado al D-Rot no lo hubiéramos perdido. Lo importante es mantener mantenerse unidos. Yo sé que esto no se ve muy bien, pero con el poder del amor y la misterio, yo y mi equipo podemos hacer lo que sea, como defender. ¿Alguna vez han visto a Bane bailar la chona? de nada Que se dio dependiendo Muy bien. Bueno, como pueden ver, eh, esta partida es una grabada, no es un gameplay como así, porque cuando grabo un gameplay pues, se me da un chivela y se me dificulta por mi equipo, así que si quieren ver más contenido, suscríbanse y denle like, me ayudan mucho.